Vierte un mensaje. Ellos dijeron: No entres a la puerta secreta. Oh, oh caroline, caroline, caroline, caroline, estás en un grave peligro. No sé si sepas que estás yendo directo a su trampa. Tengo que volver. Ellos son mis padres. Desafíala entonces. Tal vez no juegue limpio, pero no se pegará. Tú sabes que te quiero mucho. Pues, tienes una manera rara de expresarlo. Silencio. Y escucha, pues la bruja podría estar oyendo Tú, hablas de la otra madre La bruja Ahora, tendrás que quedarte aquí para siempre